profesor bienvenido una vez más a contacto diario muchas gracias buenos días Víctor, buenos días, días Sergio y a todos los amigos televidentes de este programa de contacto diario, contacto con el mundo eh, permítame dar una lamentable información antes de entrar en materia y es que después de la medianoche de hoy falleció la señora Trina García de Núñez ella era la madre de Celeste Núñez García que trabajó durante muchos años en nuestro bufete de abogados, y es abogada, y a pesar de residir fuera del país, pues <coughs> vino ayer mismo para estar presente tanto en el velatorio como en el entierro de su madre. Eh, tengo entendido que la van a velar, no sé por qué tiempo, con todas estas medidas que se están tomando en la funeraria municipal. Así que paz al resto de doña Trina y conformidad a su esposo, don Andrés, ...y a toda la familia. Así es, pues, nosotros también, profesor, disculpe, nos unimos al dolor que embarga esta familia... ...porque Celeste, nuestra fuimos compañeros también de estudio en la universidad... ...así que nos unimos también al dolor que le embarga tanto a ella como a todos sus familiares. Y antes de entrar en materia también, doctor, yo quiero pues unirme... ...y resaltar verdad lo que fue eh, un acto muy, eh, muy interesante que se llevó a cabo en el día de ayer aquí frente al Centro Médico Siglo XXI y fue el último adiós a nuestro querido amigo el doctor Luciano Javier que en el día de antes de ayer pues, falleció producto de un infarto fulminante. Así que muy conmovedor este acto que llevaban a cabo todos sus compañeros del Centro Médico del cual fue fundador, además de otros médicos amigos que estuvieron en la clase médica prácticamente estuvo presente dándole el último adiós al doctor Luciano Javier. Un acto sumamente conmovedor, donde todos sus compañeros médicos, eh, casi en su totalidad, pues se fueron en llanto eh, al despedir al doctor Luciano Javier, un gran ser humano, gran médico, eh, que exhibió siempre un comportamiento que serio, pues, hacía un comentario ya tras la cámara al principio muy interesante. Así que, eh, reiterar, en el día de ayer se le dio el último adiós al doctor Luciano Javier, miembro fundador del centro Médico siglo XXI aquí en San Francisco de Macorís bien de inmediato doctor pues nosotros pues, permíteme Víctor también sí. unirme a esas manifestaciones de duelo y de condolencia. no tenía conocimiento pero él era mi médico personal como ortopeda cuando yo vivía aquí y yo sé que ya él estaba creo que retirado ¿verdad? no estaba sí, sí no estamos asistiendo al consultorio. De todas maneras, nuestra condolencia para todos los familiares, nos lo lamentamos profundamente. El año 2020 parece que no ha terminado de irse. Sí, el, sí. el 2021 causó mucha tristeza, yéndose muchos amigos, personas conocidas, vinculadas, relacionadas. Pero son pruebas que tenemos que seguir nosotros pasando. Dime, Víctor. Bien, doctor, vamos a seguir tocando el tema que el viernes pasado verdad eh, Se estuvo tocando aquí en contacto diario con respecto a lo que ha sido, lo que es y lo que se está llevando a cabo en muchos países del mundo y es que ya se está poniendo en práctica lo que es la vacunación contra el COVID-19 y los diversos protocolos que se están utilizando. Sobre todo ya en Estados Unidos que inició la vacunación y de hecho hay que decir que precisamente en el día de hoy fue eh, habilitado lo que le ha llamado esta vacunación eh, mega eh, eh, espacio, ¿verdad?, que es el Yankee Stadium que ha sido destinado por los propietarios para que sea utilizado como eh, un centro de vacunación masiva en, la, en, en el condado. El Yankee Stadium viejo, el Yankee Stadium viejo. Me Correcto, de manera que, que vamos a seguir tocando, eh, sobre todo la vacunación, este procedimiento se está llevando a cabo en, en muchos países del mundo, porque no en todos se está eh, llevando a cabo este proceso. Así, doctor, que vamos a seguir esa misma línea, aprovechar la presencia de Sergio, que como médico también tiene mucho que aportar como siempre a este tema de la vacunación, el proceso de vacunación que se está llevando en este momento, en gran parte del mundo, en este momento. cómo no, Víctor, eh, quiero enlazar algo que me preguntó Ramón el viernes pasado, y era sobre qué medidas tomar para poder lograr la vacunación. Y obviamente yo le dije que como era un problema nacional e internacional, porque no es una epidemia, es una pandemia, lo que significa que está afectando a la mayoría de los países del mundo, y yo le decía que obligatoriamente había que buscar la manera de aunar esfuerzos en, en una misma dirección para ver si se lograba de que la vacuna llegara a todos los países por igual incluso el primer político dominicano que hizo una propuesta en este sentido fue el doctor Leonel Fernández con su visión de estadista por su experiencia de tres gobiernos eh, que presidió y hizo la propuesta que incluso había que buscar la manera de conectarse con organismos multilaterales mencionó varios de ellos y que hasta en la CELAC que es un organismo o una instancia eh, política en donde la integran todos los países de América Latina menos Estados Unidos y Canadá eh, había que buscar ese consenso esa unidad porque de lo contrario íbamos a ser avasallados y lo que está ocurriendo ahora mismo es como una garata con puño es decir los países desarrollados, los países económicamente superiores a los nuestros, pues obviamente están acaparando la vacuna. Según tengo entendido, el gobierno norteamericano prohibió la exportación de la vacuna hasta tanto se pudiera satisfacer la demanda en Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, cada país, cada quien se rasca con su propia uñas. Sí, el problema es que los grandes laboratorios, están ubicados precisamente en los países desarrollados, ya sea Estados Unidos, algunos de Europa. Y nosotros no queremos que nos envíen 20 millones de vacunas. Lo que queremos que nos envíen adelante, como se comprometió la farmacéutica con el gobierno dominicano, es enviarnos la dosis suficiente para aplicársela a todo ese ejército de médicos, paramédicos, enfermeras, eh, ...todo lo que están en, en el campo de batalla luchando contra el COVID porque son los que están más vulnerables y en la medida que un médico de esos se contagia pues también va a contagiar a los demás pacientes y han muerto muchos y Sergio pudiera darme ese dato sí, sí. Preciso, eh, hemos, perdido, hemos, perdido, hemos, perdido, hemos perdido muchos compañeros, muchos amigos que dedicados o no a, a la pandemia pero siempre con el aporte que, que hace cada uno de los médicos lo que más eh, algo que que, que acaba de decir lister que me preocupa y eso lo dijo bien la pasada en periodo, en, este, en esta semana salió eh, diciendo el doctor leonel fernández y es que eh, ahora mismo no, no, no nos ha enseñado para uno para, no han enseñado la logística de que se va a implementar para para recibir para guardar y para eh, colocar la vacuna a cada uno de los individuos que le toque, porque eh, miren lo que pasa, hay mucho escepticismo en el caso de la vacuna de, por la gran información mal, malintencionada y la gran información más, eh, horrible desinformación que, desinformación que hay en las redes sociales y algunos periódicos y ah, me duele mucho que hasta médicos han, han tomado ese, esa, esa pancarta entonces si tú no le informas va a haber más escepticismo, va a haber más eh, eh, personas que van a, a tener sus dudas para colocarse la vacuna o sea, eh, me, me siento, siento que, que el, la, el Ministerio de Salud aunque tiene un trabajo ahora con, la, con, con el hecho de que el, el pico de contagio ha sido ha aumentado pero eh, él, él tiene, tiene que tener la capacidad de llevar las dos cosas porque la solución es la vacuna lo que estamos haciendo ahora como diría eh, Ariel Núñez, estamos dando pata de ahogado o, o una pata voladora. La verdadera, la verdadera fina, final de esto está en la vacuna. Sí, pero terminando de redondear la idea anterior, eh, el presidente de la República lo que hizo fue una solicitud al gobierno de Estados Unidos, al actual presidente, para que los excedentes de vacuna que tuvieran o le fueran donados o enviado a los países de Centroamérica bueno, tiene el mérito de que no estamos pensando solamente en la República Dominicana sino también en los demás países que integramos eh, el SICA, Sistema de Integración Centroamericana incluso hay otros gobiernos que se están sumando a eso <risa> el problema está que si ya se hizo un acuerdo con estas farmacéuticas y el dinero está disponible después tendremos problemas porque sabrás dónde lo van a sacar el asunto es, como dijo el doctor Leonel Fernández, no hay un plan, no hay ninguna explicación a la ciudadanía. Ok, en marzo se va a, va a comenzar a, va a vacunar toda la ciudadanía, eh, pero cada vez el mismo Omar Fernández, el diputado por Santo Domingo, eh, dijo que apoyaba completamente a todas las medidas que están tomando las autoridades sanitarias, comenzando por el ministro de salud, pero que sus electores le están pidiendo, bueno, información sobre cómo se va a proceder. Pre precisamente, doctor, esa es la incertidumbre, esa es la, esa es la preocupación que hay ahora mismo en la ciudadanía, por ejemplo, eso que externó el, el expresidente Fernández y también su hijo, el diputado Omar Fernández, no dudamos de que existe un protocolo de, de, de que se vaya a implementar al momento de recibir la vacuna. Ahora bien, ¿cuál es el protocolo? Ya es tiempo de que la ciudadanía, de que las autoridades den a conocer en qué consiste este protocolo, porque se ha creado una incertidumbre, una inquietud eh, en la población, y más alimentada ahora por la misma opinión del expresidente y del diputado Omar Fernández, de que se dé a conocer el protocolo, porque no dudamos que exista. El mismo doctor eh, Lama dijo que sí estamos preparados, tenemos un protocolo, pero cuál es el protocolo, debe Exacto. darse a conocer para que la ciudadanía esté preparada al momento de, de que lleguen las vacunas. Mira, eh, Sergio sabe muy bien como médico que cualquier campaña de vacunación debe contar previamente con una concienciación, una educación ciudadana, primero para que no tengan ningún tipo con, de con un de de protocolo vacunarse. dentro del mismo protocolo exactamente, sí. y segundo para que sepan que, que es lo único que hasta el momento han podido los científicos descubrir para paliar en parte ¿eh? que eso no significa que el se vacunó ya usted va a estar inmune de por vida no, al contrario, no. eso lo mencionamos en el, en el programa anterior que es posible que todos los años tengamos que estar reforzando esa vacuna o sea, vamos a depender de ella entonces eh ah, que se va a hacer de acuerdo al número de la células entonces uno piensa entonces será en los centros de votación en la mesa 22 <ríe> donde yo voto pero <ríe> la gente tiene el temor de que precisamente la pandemia se agudizó más con las elecciones entonces uh -huh. lo vamos a vacunar para enfermar Exacto. Entonces, todo eso es lo que hay que aclarar hay países pobres igual que nosotros peores que nosotros pero que tienen un sistema de salud más avanzado como es el caso de Cuba que ya tienen tres vacunas, dos de ellas que se llaman Soberana 1 y Soberana 2, que ya están en la tercera fase de, de experimentación, y es posible que la saquen antes de tiempo con la finalidad... Bueno, podemos suponer que no haga el efecto deseado, pero no, no tiene ningún tipo de contraindicación. Entonces es importante que cada país... Aquí también se están haciendo investigaciones, ¿eh? pero... Eh, las grandes farmacéuticas no van a permitir que eso no, sea, no, no, sí, sí. no van a permitir porque, porque también ahí, hay, viene, hay... ahí viene el asunto geopolítico Exacto. si nosotros hubiésemos pedido ayuda a China ya estuviéramos inundados aquí con vacuna como lo están llevando a Argentina óyeme pero como los Estados Unidos nos alaron la oreja en el gobierno anterior acuérdense que alguna vez dijo el presidente nosotros mantendremos buenas relaciones con China Popular, pero no en nada que tenga que ver con la seguridad nacional y, y con punto estratégico, estratégicos ¿sí? por eso debiéramos aplicárselo también al gigante del norte, no. porque precisamente eso es lo que pero, ellos quieren pero, tener Doctor, economía, doctor pero hay otros, hay otros países también que están en ese proceso desarrollando vacunas que tampoco se mencionan por eso mismo porque el grande lo opaca y no va a permitir sí. que eso se, se dé a conocer es el caso Entonces, por ejemplo es un país, de la vacuna cubana eh, eh, Víctor, si un país como Estados Unidos que quiere el presidente eh, lograr la meta que se propuso de 100 vacunas diarias, como usted acaba de informar, el Yankee Stadium, lo están habilitando es porque ellos se han dado cuenta que a pesar de todo ese protocolo es insuficiente para lograr esa meta y se claro. está masificando y la gente está respondiendo claro. entonces aquí habrá que buscar lo obligado, hay países en donde se ha por decreto se ha obligado al ciudadano que vaya a vacunarse sí. ¿por qué razón? bueno, doctor Sergio, usted escúcheme, estoy haciendo algo que no debiera eh, poniéndome la mano en la cara, pero yo me he salido de la casa, el asunto es que eh, hay países en donde se está obligando a las personas que se vacunen porque si se queda un segmento sin vacunar ah, el virus va a permanecer entonces aquí en, en nuestro medio ¿Qué dice Sergio sobre eso? No, mira, lo, lo que pasa, eso también lo criticamos la vez que salió en los periódicos donde eh, no se iban a vacunar lo, lo, la, los residentes o nacionalidades ilegales haitianos que, que vivían, o los ilegales eh, en, sentido, en sentido común, en sentido general, pero vimos, les le criticamos mucho de que no hacemos nada con vacunar a nosotros y dejar una población de un millón y pico de, de gente en las calles sin vacunar eh, eh, con el con el virus. O sea, vamos a tener el virus, vamos a tener el virus, presencia del virus con may, mayor frecuencia, aunque se, se, pro, se, se tiene como, como eh, futuro, de que este virus se va a quedar como, una, una, como un catarro común, que va a tener sus su meses de, de exacerbación, principalmente los, los meses de, de, de, de frío, de invierno. Pero eh, vamos a tener un control porque ya vamos a tener anticuerpos para, para protegernos un poco más de ese, de ese virus. Va a quedar como, como, una, como un catarro común, eso es lo que lo que se plantea, si el virus no muta, o sea, aparecen otras nuevas cepas más letales, pero yo creo que no, la vacunación, así como es el término pandemia, debe ser así mismo, pan vacunación, o sea, vacunar a todo el mundo para el cese de la pandemia, porque es todo el mundo que está infectado, y, es, y cada persona es un foco de contaminación, contamina siete, de 7 siete a 15 personas por, por cada contagio, por cada persona afectada, o sea que eh, obligatoriamente la vacunación, aunque los países desarrollados estén ahora, eh, como quien dice, déjame yo, yo primero y de los demás, ellos van a tener que expandirse porque la gran mayoría de, la, de los países desarrollados, países ricos, dependen mucho de la salud económica, de la salud de los pueblos que ellos, son, que ellos dominan. Claro. <risa> ¿tú, me entiendes? tú estás en Estados Unidos, estás pensando en Israel, lejísimo, tú estás pensando en Estambul, porque, que tú, porque Estados Unidos tiene tiene tiene. Eh, eh, petróleo, tiene muchísimas cosas que proteger por ahí. Entonces, eh, si la gente te enferma, la gente no está trabajando, la economía te, te va a tener que mantener ese pueblo que es un, eh, está contento. Y otra cosa, Sergio, que ellos también tienen mucho turismo. Exactamente. Los han prohibido los Exacto. vuelos hacia, hacia Estados Unidos, de, de muchísimos países. Pero hay una pregunta que te quiero hacer, Sergio, y es, aunque se dice que el contagio es a través de las vías respiratoria, de las manos, etcétera. Pero y el mercado de las pulgas, las pacas y todo sí. eso haitiano vendiendo que el dominicano va y compra toda esa ropa usada. No puede ser un foco de contagio. Sí, no. ¿tú sabes que el, el, la, yo siempre he dicho que los, que los virus, y las bacterias eh, no viajan, no viajan eh, con papel ni pasaporte, pero viajan en la ropa, viajan en los zapatos, viajan en, en, en las narices, viajan en las manos, viajan en el cabello. O sea. Eh, pero lo que se ha demostrado, gracias a Dios, gracias a Dios, que este virus permanece muy poco vivo en, en áreas, en, en superficie, eso es lo, eso es lo, lo mejor, Mira. porque recuerda que es un ente vivo, necesita obligatoriamente, el virus necesita obligatoriamente un huésped, algo para alojarse y reproducirse y okay. solamente lo puede hacer en animales o nosotros que somos animales superiores, que somos los seres humanos. Esa una, es una ventaja que tenemos, que no es como una bacteria, un, una, eh, una bacteria, una o este, este, este, la viruela, la licela, muchísimas cosas que, que pueden permanecer mucho más tiempo en superficies inertes, pero no quiere decir que eso no, que él que que no permanezca en superficie de 24, 48 horas, porque eso es por eso que nos mandan a lavarnos las manos, cambiarnos la ropa, lavarnos bien. el pelo, cuando salimos de la casa, bañarnos. Porque eh, él no dura mucho superficie, pero puede ser, puede ser que en ese momento que esté que esté vivo, tú te lleves la mano a la boca, la mano a los ojos, donde haya eh, otro, otra área de, de, de acceso del, del virus. O sea que, eh, como quiera, debemos tener mucho cuidado con la ropa, mucho cuidado. Muy bien, hay otra, yo, hay otra complicación, Víctor, y es el hecho... De que el dominicano es muy dado a automedicarse. Ah, no hay es que dice. Y se automedica no solamente con la medicina convencional, sino también con la medicina casera, la naturista, etc. Y se le dice el té de, de hoja de tal sirve para eso. Oiga, ves, a, a, se ¿tú? hace el té hasta de hoja de cuaderno. Bien. <risa> Bien, doctor, yo quiero. Acuérdate, yo... espérate, espérate, déjame terminar, Víctor, excusa. Acuérdate cuando la, ay, la moringa. Así no, no. La, porque Fidel dijo que tomaba moringa. Óyeme, hasta los anticomunistas la estaban tomando. Pero, y en la capital, en los semáforos, había personas vendiéndola la mata entera. Oye. Pero miren lo que le quiero decir. Mientras más tiempo pase para traer la vacuna y aplicarse en el país, la gente va a seguir recurriendo a todo tipo de informaciones, desinformaciones que reciban Pero hay una información que ya varios médicos le están aplicando. Y es sobre el medicamento la ivermectina. Sí, sí. Óyeme, eh, aquí de ya la, el Ministerio de Salud Pública dijo que no, eso no está aprobado, que no está recomendado por un tratamiento contra el COVID. Sin embargo, ya de la Unión Europea, Eslovaquia, ya las la autoridades sanitarias de allá lo han aprobado. Como preventivo, como preventivo como preventivo, y es posible que en Estados Unidos hagan lo mismo, entonces si en Estados Unidos lo hace, automáticamente aquí lo van a probar, que la, la ciudadanía la está consumiendo, ¿eh? pero si Estados Unidos lo aprueba, se van a ir encima de, de este medicamento que es de fácil adquisición y de precio muy módico. muy módico, entonces vamos a quedar desabastecidos, aunque se fabrican aquí en el país ¿eh? O sea, hay más de, mira, sí. la ivermectina tiene problemas en los Estados Unidos porque están así, que eh, no es un medicamento de, de uso en los Estados Unidos ni aprobado para ningún uso en los Estados Unidos. Están así que cuando hay, pacientes, cuando hay pacientes que, que eh, salen con eh, procesos infecciosos eh, de ese tipo, van a mercados eh, cercanos como México, que ahí hay más de tres o cuatro laboratorios que, que la expenden y la fabriquen y van y la buscan pero hasta ahora el, la controversia de muchos para mí yo creo que el, el asunto de la, la ibermetina es, es cuestión de precio es un producto que se puede generalizar pero no no tiene una gran margen de ganancia y, y yo creo que ahí el mercado de intereses eh, se mete pero hemos visto no, no, no, la experiencia nos dice que el uso de ella los pacientes no van mucho mejor ¿Sedio? mucho mejor pero voy a decir algo a nuestros amigos televidentes no estamos recomendando no, no, ni para nada particular. ni para nada bajo la prescripción eh, porque no, porque no, ahorita no. dicen el doctor Sergio no, eh, exacto, bajo eh, la prescripción a, o el doctor Lista, yo no soy médico yo <ríe> sí, simplemente sí, sí. me estoy haciendo eco no, de la ciudadanía. Sí, nos están haciendo señas que el tiempo se nos no, ha terminado, de verdad que estos temas, doctor o doctores ¿Pero cómo va a ser? El, el profesor lista. Sí, no, sí. en serio nos están haciendo señas que el tiempo se nos ha agotado pero yo quiero ya en estos últimos 30 segundos, doctor Octavio Lister, que dejemos un tema abierto para tratarlo el próximo viernes Dios mediante. Y es su opinión con respecto a las aspiraciones de Fernando Mateo ser alcalde por la ciudad de Nueva York. Así que el próximo viernes ese es el tema que vamos a compartir aquí con el doctor Octavio Lister con respecto a este tema ya puramente político. Sí, doctor, que muchas gracias por compartir con nosotros como cada viernes en este segmento en contacto con el mundo. Así que hemos, gracias doctor por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a los amigos televidentes. Así que hemos llegado al final semana. de este contacto diario en el día de hoy como siempre. Agradecido de la parte ejecutiva de este grupo Telenor que como siempre apoya.